esta nueva Escuela de Líderes del día 22 de junio del año 2022. Para mí es un honor, como siempre, tener la oportunidad de hacer una presentación y más aún sabiendo que los que escuchan una charla el día miércoles son personas que hacen un espacio de su tiempo para poder decir yo quiero aprender algo y ese aprendizaje ninguno ninguno de los aprendizajes que nosotros, a los cuales nosotros le dediquemos tiempo cae en saco roto porque siempre aprendemos algo. Y ese aprendizaje nos lleva a un compromiso teórico al comienzo y posiblemente después a la práctica, porque finalmente aquello que aprendemos y que atesoramos en nuestra mente y en nuestro corazón, finalmente de alguna manera influencia en nuestra forma de pensar y sin duda nos ayuda a trascender en la medida de nuestros proyectos. Por eso el día de hoy voy a presentarles a ustedes la conferencia del día de hoy eh, preparada para cada uno de ustedes. Mi nombre es Boris Darmont, soy doctor en Psicología Educacional y Tutorial, coach ontológico profesional y conferencista solamente 40 años. Tengo 12 libros publicados y me da muchísimo gusto tener entre mis libros dos libros que tienen que ver, o tres, que tienen que ver exclusiva y únicamente con el liderazgo. Uno de ellos se llama competencia, "Desarrollando competencias gerenciales". hecha con mis alumnos en la universidad, quienes se unieron para publicar un libro que después fue presentado en el Congreso de la República de mi país. Asimismo, hay otro libro importantísimo que es "Hijos emprendedores". Aquellos jóvenes que salen de la universidad muchas veces con un título en la mano, con un sueño, pero que nunca se convierten despierto, porque tienen el título y tienen las ganas de hacer cosas, pero no pueden no pueden trascender en el trabajo profesional. Y uno de mis libros, que yo se lo recomiendo a usted y lo va a conseguir gratuitamente. Si usted me manda un correo a bedarmondb, bedarmontb.com, yo le puedo enviar mi libro, Mi Yo Exitoso, como un libro de regalo para usted, para que usted lo pueda leer y de alguna manera le ayudará a desarrollar sus capacidades y, por supuesto, a tener éxito en cada cosa que usted pueda emprender. El líder emprendedor, principios y modos. Porque es importante hablar del líder, pero al mismo tiempo hablar del emprendedor. Ser líder no significa ser emprendedor. O ser emprendedor no te da la idea de que tú ya eres un líder. Muchas personas han comenzado emprendimientos y en el camino, sus emprendimientos terminaron simplemente como emprendimientos de intento, pero no necesariamente como emprendimientos con logro de sostenibilidad. Y Una de las cosas que hace que un líder pueda mantener un emprendimiento es justamente ser líder. Muchas personas tienen emprendimientos maravillosos. Se cree que en el Perú aproximadamente 15.000 nuevos negocios se abren en el Perú, se registran en el sistema de, de emprendimiento de eh, pequeñas empresas o medianas empresas, de las cuales entre 10 y 11 mil se cierran en el primer año. ¿Cuál es la razón? Muy simple. Muchas veces comenzamos un emprendimiento, pero no somos capaces de poder desarrollar ese emprendimiento y darle sostenibilidad porque no hemos desarrollado liderazgo. Y allí está nuestro gran eh, talón de Aquiles, diríamos hoy, por no decir nuestro gran problema. Entonces, ¿Por qué el éxito de un emprendedor, de un líder, está relacionado a la personalidad? Algunos creen que yo tengo las computadoras, tengo las oficinas, tengo los recursos, tengo los productos, pero no va adelante mi proyecto. ¿Qué es lo que me falta? Hay una frase encontrada en mi investigación en el Internet que resume y dice lo siguiente. El éxito de un emprendimiento depende de factores externos como el plan de negocios y dice de manera muy puntual e importante, y de la personalidad del emprendedor. Miren lo que dice esta frase. Tener éxito en el emprendimiento depende mucho de tu plan de negocios que tú haces. Pero este plan de negocios puede ser muy bueno muy bien elaborado, pero si no hay la sostenibilidad de una personalidad emprendedora, del líder que desarrolla una capacidad de mantener esa visión de manera permanente, constante, ineludible. Y digo ineludible porque a veces encontramos situaciones difíciles al comienzo. Pero el hecho de mantener la visión y continuar con esa visión, acomodando, buscando vías, eh, recursos, personas, aprendizajes, que van dándole sentido a la personalidad del impulsor de la idea, termina finalmente por hacer que ese emprendimiento tenga éxito. No necesariamente por sus recursos de su plan de negocios, sino por la capacidad de liderazgo que tiene el emprendedor. Hay cinco puntos claves. Hoy conversado un poquito con Ronald y me explicaba un poco que él quería este, crear una escuela de liderazgo, pero con cuatro puntos. Aquí tenemos cinco que son claves que nos permitirán como principios para desarrollar un liderazgo dentro del concepto del emprendimiento. Escuchen bien lo que voy a decir. Desarrollar liderazgo en el emprendimiento. Emprendedor puede ser cualquier persona que quiere hacer algo nuevo, pero el sostener y darle crecimiento a ese emprendimiento depende del liderazgo. Vamos a hablar entonces del desarrollo del liderazgo. El emprendedor líder debe desarrollar factores claves, principios claves de su personalidad. Ya hemos hablado en unos, eh, unos miércoles pasados, yo tuve el privilegio de hacer una presentación sobre el punto número uno. ¿Por qué hablé acerca del enfoque? Porque si nosotros no tenemos la capacidad de visualizar, escuchen bien lo que voy a decir, visualizar predictivamente, ah, casi como te vuelves un futurista, visualizar predictivamente, ver más allá del inicio de un proyecto, ver cómo ese proyecto va tomando forma, va tomando cuerpo, te, te permite a ti enfocarte en aquello que tú quieres. Voy a poner un ejemplo muy cursi, porque yo fui padre a los 24 años de edad. Cuando era más joven, tuve un pequeño inconveniente en la salud y me dijeron que yo no podría tener muy fácilmente hijos. Pero no fue así. Al mes de casado, mi esposa quedó embarazada y durante los nueve meses yo tenía en mi mente ese privilegio que es ser papá. Yo imaginaba a mi hijo o mi hija. En esos tiempos todavía no existía más que la cornetita para poder saber si había un bebé en el en el vientre de la madre, y no había ecógrafos, no había nada de esas cosas, vivía en una zona realmente de provincias, pero mi mente estaba enfocada en el concepto de qué voy a hacer yo cuando tenga esa hija o ese hijo. Mi mente imaginaba el niño, la niña, al nacer, ¿qué necesitaba? Es, es que el enfoque es ver allá donde los demás no ven, es visualizar aquello que tú no puedes de otra manera, a menos que tengas un objetivo claro. Finalmente nació esa niña y pude no solamente enfocarme en ella, sino también trabajar con un enfoque eh, positivo, proactivo en la vida de ella y hoy es una profesional. Así como te estoy mencionando este concepto del primer principio, del cual voy a desarrollarlo un poquitito más adelante acerca de él, está el principio de autenticidad. Muchos líderes, emprendedores, pierden su, su, su éxito de emprendimiento porque no son auténticos. Ya voy a explicar un poquito más. El número tres es clave. El continuar un proyecto que no tiene persistencia, es decir, que no tiene continuidad y sostenibilidad, no se sostiene en el plan de negocios, no se sostiene en el plan de ventas, se sostiene en el líder. El liderazgo es el que sostiene un proyecto emprendedor. Asimismo, desarrollar confianza en el proyecto, pero no solamente para ti, sino también para los que se unen a él. Y finalmente, por supuesto, la pasión, que es un componente subjetivo muy importante que tenemos que desarrollar. Eso, en esos principios y modos, digo que el liderazgo se desarrolla y se aprende como cualquier otra competencia. Y depende tanto de factores externos, como dijimos al comienzo, que es el plan de negocios y el estudio del mercado, tanto como de elementos, escucha bien esto, de la personalidad del emprendedor, específicamente de su capacidad como líder. Tú te estás preguntando, ahora sí entiendo, Boris, por qué el proyecto que yo he comenzado no he podido desarrollarlo. Todo emprendimiento requiere de un plan de negocios requiere de un estudio de mercado tú puedes producir pan pero si no sabes a quién le vas a vender no tienes idea dónde es tu mercado tu plan de negocio puede ser simplemente teórico incluso puedes desarrollar el pan puedes llegar a, a fabricar el pan, a confeccionar el pan pero si no sabes qué mercado dónde es tu mercado y a quién le vas a vender estás perdido allí nomás ya naciste tu proyecto nació abortado pero imagínate tú con un plan de negocios, con un estudio de mercado y un líder que no tiene idea qué cosa va a hacer con ese proyecto. Sabe que hay que vender, sabe que necesita clientes, pero otra cosa diferente es si él sabe quién es él como líder. Si tiene la capacidad de liderar no solamente las ventas y el plan de negocios, sino también las personas que se van a involucrar dentro de ese proyecto. Por eso esta clase de liderazgo, por eso esta escuela de liderazgo trata de formarte a ti. El plan de negocio lo puede hacer cualquier técnico, pero el desarrollo de tu, de tu personalidad, los principios que van a gobernar tu vida como emprendedor, en tu emprendimiento, dependen de tu capacidad de líder y eso lo tienes que desarrollar. ¿Por qué? Un emprendimiento es en un principio solo un sueño, una idea que debe no solo convencer, sino motivar a los socios potenciales, a los inversionistas, a los colaboradores del proyecto que se van a ir uniendo, a los potenciales participantes que les interesa y que de alguna manera se identifican con lo que tú estás comenzando a hacer. Y eso solo puede lograr una persona con dotes de liderazgo. Yo te animo que que leas un libro que te va a ayudar muchísimo, de John Maxwell, los, las 21 leyes de, lider, de liderazgo que te van a ayudar muchísimo a comprender estos temas. Podríamos dar una clase completa de las 21 leyes, nos pasaríamos posiblemente seis meses, pero yo quiero que tú entiendas que tus dotes de líder los tienes que desarrollar, tienes que trabajar en él, tu idea, tu sueño para emprender está claro, esto es muy bueno, estás con la idea clara de que van a venir personas a participar contigo, van a interesarse a algunos otros, excelente, motívalos a llegar a tu proyecto. Pero si no tienes dotes de, de liderazgo, la motivación solamente puede ser extrínseca, puede ser simplemente monetaria, puede ser incluso de rango, con reconocimientos de diplomas, este, niveles y cosas por el estilo. Pero si no tienes dote de liderazgo, te quedas en el camino. Si quieres que compren tu idea, que corran el riesgo contigo y te siguen en tu sueño, primero debes ser un líder. Los liderazgos no prosperan en el emprendimiento cuando los liderazgos no tienen un líder que conduzca ese movimiento o esa idea. Muy bien. Entonces, ¿cómo ser líder y emprendedor a la vez? Primero, tener una dirección definida y clara. Es decir, Tener un enfoque. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? Visualizar eso en tu mente, en un proyecto escrito, en un video que tú puedas escucharlo y compartirte a ti mismo. Autoalimentarte de esa idea te va a permitir comenzar un proyecto emprendedor. No te olvides, debes tener la idea clara y enfocarte en ella. Practica la atención selectiva. No te vayas por las ramas ni te distraigas en los detalles que no agreguen valor a tu proyecto. Concéntrate solo en lo que te lleve a desarrollar tu idea con éxito. Nadie que entra a una cancha a jugar como parte de un equipo entra simplemente para entretenerse. Todos están motivados a conseguir el objetivo de ganar. Y si tú eres el líder que diriges un proyecto en el cual participan otras personas y tú no logras enfocarlos a ellos dentro de la idea que tú tienes, no juegues ese partido. Vas a ser la vergüenza y el hazme reír de los que te miran. Es clave tener un proyecto emprendedor, pero es más clave tener un líder que lo impulse con enfoque, con visión clara. Número dos, ser auténtico. La autenticidad es necesaria para no engañarte a ti mismo. No te digas que eres líder si no lo eres. Hoy tuve una reunión muy bonita, eh, porque la persona que habló conmigo, seguramente es esta noche con nosotros, me dijo, yo ya llegué al tope, necesito un poco más de conocimiento, de preparación. Eso es autenticidad. Es reconocerse a sí mismo y no engañarse. Oye, tengo dinero, tengo posición, tengo cosas. Pero eso no te hace a ti un líder emprendedor. Porque el tope, lo dice Maxwell, puede ser el final de tu historia como emprendedor. Hay muchos cursos de liderazgo, personalidades que pueden seguir líderes, que puedes animar, admirar y en cierto modo imitar. Pero nunca pierdas tu propia esencia tu propia voz de lo que tú realmente eres. Tu autenticidad depende del reconocimiento que tengas de ti mismo. Lo he mencionado en muchas charlas que debemos buscar un tiempo para nosotros pensarnos a nosotros mismos. Pensarnos a nosotros mismos nos da la capacidad de darnos cuenta quiénes somos, dónde estamos, para qué estamos aquí. Pero tiene que ser sincero. Tú no te puedes perdonar errores que tú sabes que tienes y que te van a derribar en tu trabajo como emprendedor, como, como líder. Tienes que ser franco contigo mismo. Si no logras esa franqueza, vas a perder tu proyecto de emprendimiento pronto, porque para ser un buen líder emprendedor, necesitas ser auténtico, darte cuenta quién tú eres. Lo que no es auténtico se percibe a distancia. Cuidado, que puede ser simplemente un actor, y los actores, los actores son descubiertos luego que terminan la escena. Ah, estaba actuando. Él es el actor. ¿Cuál es su nombre? Entonces todo el mundo sabe quién eres finalmente. No vivas como actor. Vive como un verdadero líder. Porque vas a generar desconfianza si solamente estás para la escena. Produce todo lo contrario. Cuando la gente se da cuenta que tu liderazgo es un liderazgo sin, es un liderazgo sin aparente, sin autenticidad. Sea auténtico. No te sientas porque eres vulnerable, que, que la gente va a tomar control de ti. No te preocupes. La vulnerabilidad es el paso para desarrollar un buen liderazgo. Número tres. Tercero. La persistencia. A mí me da muchísima pena. Mucha gente tiene grandes ideas. Pero en cuanto comienzan un proyecto, se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque sencillamente no son persistentes. La gota constante labra la roca. Ah, muy bien. Si tú tienes un proyecto, te enfocaste, eres auténtico, ponle ganas, ponle continuidad, sosténlo en la capacidad de enfoque que tú tienes para lograr lo que tú quieres. Porque la persistencia... Es no claudicar, ni olvidar la idea impulsadora del emprendimiento. Hay mucha gente que tiene una gran motivación para comenzar un proyecto, pero en el camino se va desvaneciendo, no le dan la importancia que le dieron al comienzo, la parte emotiva comienza a perder peso. No, tú tienes que aprender a ser persistente. La paciencia y la persistencia requieren coraje de un líder que quiere emprender. Encontrarás obstáculos como siempre. Habrá gente que dude, cometerás muchos errores. Todo eso es parte del camino, por si acaso. Ningún camino está libre de piedras y de pinchazos. Si tu idea es lo suficientemente sólida, tienes claro la idea, sobrevivirá a cualquier adversidad. Recuerda que el éxito siempre se hace esperar. El éxito no se logra en unos días. A mí me da mucha pena que muchos amigos que me han acompañado en algunos proyectos que yo he presentado, Quieren ser millonarios en un mes. Quieren ganar dinero todo de una, de una sola. Como dicen, quieren tomarse el balde de leche de un solo bocado. Lastimosamente pierden el sentido de lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque no están enfocados en un trabajo persistente. Están enfocados en el resultado que no necesariamente es real en tiempos no trabajados. Número cuatro. Si no hay confianza en sí mismo. En que la idea es realizable, todo esfuerzo será vano y se caerá en pocos días. Me hace recordar la parábola de la semilla que cayó entre pedregales. Dice que creció rápidamente, pero el sol lo quemó, porque no tenía profundidad. Cuando leí un libro de un español, no recuerdo el nombre de él en este momento, el escritor. Su libro se llamaba Confianza. 600 páginas para hablar de que el éxito o el fracaso de un líder, de un país, de un proyecto, depende en el nivel de confianza que puede desarrollar en aquellas personas que se identifican con el proyecto. ¿Tú te imaginas eso? La confianza es clave. La confianza abre puertas, la confianza eh, motiva a las personas para apoyar, la confianza te hace ver cosas que no ves normalmente en la desconfianza, en la duda. La confianza te permite ser sólido en tu proyecto. Tu enfoque es mucho más real cuando tú tienes confianza. Desarrolla tu visión de negocios y cree en ella. No simplemente lo veas como un asunto teórico. Cree en ti primero para que los que te sigan puedan hacerlo también. Si tú tienes confianza en ti mismo, la gente lo va a hacer. Alguna vez alguien me dijo, Boris, yo ingresé a este negocio, no, no te conozco, pero el día que tú hiciste la presentación me creaste confianza y esa confianza me llevó a caminar los caminos que tú tienes y te agradezco grandemente. Haz que tus seguidores sepan que confías en ellos para implementar el sueño juntos. Un emprendimiento es básicamente un proyecto de confianza mutua. No solamente de ti hacia el proyecto, sino de aquellos que se unen en tu camino de emprendedor. Número cinco, la pasión. ¿Tú te imaginas una relación de pareja sin pasión? Así es el emprendimiento. Así es el liderazgo. El liderazgo sin pasión es como una comida sin sal. Es como un refresco sin azúcar. La pasión por lo que piensa, quiere y hace debe ser manifiesta en cada cosa que usted hace en su emprendimiento. La pasión te muestra que tú amas lo que haces y eso transmites a los demás. No te contentes con solamente tener éxito. Busca la perfección. Porque el éxito no es más que un peldaño anterior al siguiente. Algunos creen que tener éxito es llegar a la cima y se acabó. El éxito es aprender a dar el paso hacia el peldaño siguiente, entendiendo que el peldaño siguiente no es otra cosa más que el peldaño anterior al siguiente peldaño. Vive tu sueño, pero vívelo intensamente. A mí me daría tristeza poder hablar en público y hablar así como que sin ganas, bueno como ser líder y emprendedor a la vez. Hay que tener pasión. Ustedes saben, no podría. Porque yo soy un hombre apasionado. Me encanta hacer las cosas que hago. Esta escuela de líderes la tenemos casi año y medio trabajando. Sin el costo que algunas personas esperan que se les pague por un seminario como este, por una charla como esta. No, aquí no estamos interesados en tu dinero. Aquí estamos interesados en tu cambio como persona. En el éxito que vas a tener luego de aprender. Porque escúchame bien, el aprendizaje no es completo cuando se entiende mentalmente, cuando teóricamente lo tienes claro. El aprendizaje es completo cuando lo llevas al terreno de la ejecución, de la acción. Eso necesitamos. Un líder emprendedor no es un líder que termina por pensar que vale la pena tener un proyecto en la mente. Un líder emprendedor es aquel que tiene la idea en la mente y la pone en práctica o lo lleva a cabo a pesar de que no tiene todos los recursos al comienzo igual avanza. Entre los principios y los modos, hay características innatas en el líder, pero hay que desarrollarlas. Ah, yo soy un líder de este tipo, de este modo, me gusta hacer las cosas de esta manera, perfecto, te felicito por eso. Me alegra que tú tengas la capacidad por lo menos de ser un líder innato, pero escúchame bien, no es suficiente. La ley del tope dice que para poder trascender en el liderazgo Tú tienes que pasar los límites que ya son innatos en ti a través de un desarrollo de tu liderazgo. Incluso la gran mayoría de los emprendedores exitosos coinciden en decir que el liderazgo se puede aprender tal como se aprende a codificar, como se aprende a comer, a correr o a manejar un auto. Yo no sabía manejar aviones. Quería aprender a manejar aviones. Sabía que tenía la capacidad, pero nunca lo había hecho. Así que había que desarrollarlo. Y eso es lo que hice. Me fui a un aeropuerto, hablé con una persona allí que era un instructor y comencé a desarrollar un liderazgo sobre esa máquina que todo el mundo eh, confiadamente ingresa en él, pero no es capaz de liderarla. Liderar el viento, liderar los movimientos, liderar la aerodinámica, conocer los sistemas aerodinámicos y el funcionamiento de una máquina en el aire que tiene la capacidad de volar sin ser un pájaro. Es una cosa impresionante. Para poder hacer eso, puedes tener la idea, puedes tener las ganas, pero si no la desarrollas, te quedas allí. Incluso si yo quisiera volar ahora, después de 11 años de no haber volado, tendría que volver a tener proficiency, se llama. Esa, ese desarrollo de capacidad en el momento en el cual tú estás en él. Un liderazgo aprendido, pero que no se desarrolla, que no muestra proficiency. Quienes que no de vuestra expertiz en el camino, puede ser un liderazgo muy bueno, pero para el pasado. Ya no sirve para el presente. Hay que estar permanentemente actualizado para que tengamos un performance, se dice en inglés, eh, un desarrollo importante en el emprendimiento. Si tienes en mente abrir tu propia empresa, por ejemplo, comienza a verte como un líder. Y modela tu personalidad para que otros crean en tu idea confíen en ti y te sigan. Es una competencia más y que también necesitas desarrollar. No simplemente ser líder y creerte líder, sino desarrollarlo a través de la modelación, te llaman habilidades blandas de tu personalidad. ¿Cuál es la relación entre el liderazgo y el emprendimiento? Es importante, eh, Renzo Valdivia, un capacitador, dice que el emprendimiento es una decisión inicial que toma un ser humano para poder hacer realidad una idea. De esta manera, concretarla en el tiempo. Sin embargo, cuando se refiere al liderazgo, se refiere a la acción, de decir, yo puedo. Muchísima gente tiene la idea, tiene la decisión de hacer algo, de ponerlo en práctica, pero otra cosa es poner en práctica y poder. Tener la capacidad de poder impulsarlo, de poder mantenerlo en el tiempo, sin temor de lo que ha decidido. Esa es la clave. Asimismo, él resalta que definitivamente la característica más grande de un líder es que sea una persona íntegra, y hemos hablado sobre eso, auténtica y llena de valores. Y sobre todo, una persona que primero piense en el bienestar de los demás. Hoy me decía Ronald que hazlo por los demás. Hazlo por los otros. No lo hagas solamente por ti o por el dinero que puedes conseguir. Hazlo por los que van a seguirte. Hazlo por aquellos que van a buscar en él una sostenibilidad para sus familias. Eso me gusta. Yo voy a emprender esta noche un nuevo proyecto. Si alguien quiere hablar conmigo, mándeme un WhatsApp y ahí le voy a comentar un poco de qué proyecto estoy pensando realizar a partir de hoy. Si quieres acompañarme, ahí está la idea. Tú dime nomás cuándo y conversamos. Empecemos entonces. ¿Cómo puedes ser un líder y emprendedor? Para comenzar a liderar, es necesario tener dos puntos importantes, decisión y acción. Tú te puedes sentar en un avión, puedes tener el yoke, el timón en tus manos, puedes tener todas las capacidades que aprendiste para poder volar un avión, pero si tú no le pones acción, te quedas en el, en el, en el lugar de estacionamiento. Tú puedes aprender a manejar un auto, incluso puedes tener la práctica, pero el día que te quedes solo, con la llave en tus manos, y no prendes el auto. El auto se quedará ahí por días y meses y años y tú sentado en él no podrás moverte. Para poder liderar es necesario tomar la decisión, pero la decisión no es suficiente. Es tomar acción, porque sin acción todas tus ideas se quedan simplemente en el tapete. Lo primero es tener la decisión de hacer algo. Tras ello mantener en pie lo iniciado y posterior a ello empezar a liderar. Cuando tú comiences a liderar, te vas a dar cuenta lo valioso que es hacer emprendimiento con liderazgo. ¿Cuál es el tipo de liderazgo más conveniente para el emprendimiento? Una pregunta que me hizo una persona y quise incluirlo esta noche aquí. Se llama el liderazgo transformacional. ¿Por qué el liderazgo transformacional es el mejor? Porque tú te vas adecuando a las circunstancias, al cambio. Es el más adecuado porque tú vas visualizando, teniendo tu enfoque en el futuro, en el camino te vas dando cuenta de las aristas que van apareciendo en tu emprendimiento. No te quedas simplemente en utilizar tu metodología inicial, te vas acomodando, te vas transformando, te vas de alguna manera mimetizando con la experiencia que ya tienes en el cambio que te genera todo este proyecto de emprender. Es muy importante desarrollar un liderazgo transformacional. Por eso yo tengo un instituto de liderazgo transformacional y coaching. Porque transformar a una persona en su liderazgo solamente se puede lograr cuando él entiende cómo se suceden los cambios. Y para eso necesita un coach, una persona que le vaya mostrando circunstancias que van a, primero va a ser visualización y después va a ser acción y realidad. ¿Por qué es importante trabajar en un liderazgo transformacional porque allí se ofrecen más oportunidades y no solamente se orienta en el cumplimiento de metas hay personas que quieren lograr la meta como sea, pisoteando a veces a los demás pisoteando las ideas de los otros ni siquiera quieren escuchar si los otros están proponiendo algo nuevo, algo diferente se creen los aviondos y creen que su emprendimiento va a tener éxito solos, no la ley del cañón ya no funciona si tú eres una vara y te quieres lanzar solo, vas a terminar cayendo en algún lugar sin motivación, sin fuerza. Necesitas de los otros. Y el liderazgo transformacional permite abrir oportunidades a los demás y no solamente lograr metas. También se concentra también en el talento, en desarrollar habilidades, dar creatividad a los miembros del grupo. Me da muchísima pena que algunas veces muchos líderes tratan de ser líderes en su emprendimiento, pero no escuchan. Hay que darle, y no le dan espacios a los demás. Si tú eres líder de un equipo, dale espacios. Porque si no tienen espacios, no funcionan. ¿Te imaginas nuestro cuerpo apretado, todos los músculos, perdón, los órganos dentro de nuestro cuerpo comprimidos, no podrían funcionar. Nuestro estómago no podría digerir si no se tuviera espacio para moverse. Nuestros intestinos igual. Hay que darle espacio a las personas que forman parte de nuestro equipo y hay que desarrollar su capacidad creativa y, por supuesto, sus habilidades y sus talentos. Para terminar y escuchar las preguntas de ustedes, algunas definiciones al concluir. Cunigan y Licheron, en el año 1991, dijeron que el líder emprendedor debe poder crear oportunidades. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Crear oportunidades. Si tú crees que puedes hacer un negocio, generar una empresa, solo, sin la necesidad de que alguien te apoye, una secretaria, un secretario, un tesorero, un, empre un, un hombre de marketing, el, perdón, el mercado. Si no tienes la capacidad de generar objetivos claros, dice este, este, este par de líderes, de empoderar a las personas y desarrollar el capital humano, no funciona. Un líder emprendedor tiene que tener esas capacidades, crear oportunidades, generar objetivos claros, empoderar a las personas. No te sientas mal si uno de tus liderados es mejor que tú. Al contrario, agradecele a la vida que tienes un hombre capaz o una mujer capaz debajo de ti. Irland, Heath y Simon en 2003 dijeron lo siguiente. El liderazgo emprendedor es la capacidad de influenciar en otros para emplear de manera estratégica los recursos y enfatizar en la búsqueda de ventajas. Mira, los recursos que ellos te pueden traer como parte de su contribución y en ellos encontrar ventajas para viabilizar el mercado, para viabilizar tu emprendimiento, son claves según estos tres escritores sobre liderazgo emprendedor. Sully Ashley... En el 2008 dijeron, el liderazgo emprendedor es la capacidad de innovar. Escúchame bien. Innovar, pero de manera significativa. Cuidado con innovación, simplemente de equipos. Cuando tú hablas de innovación de manera significativa, está hablando de desarrollo de la capacidad del ser humano como emprendedor y líder. Y por supuesto, de adaptarse de la manera más rápida, a los entornos complejos que van apareciendo en el tiempo. ¿Cómo te fue en la pandemia? ¿Cómo desarrollaste tu emprendimiento en la pandemia? ¿Cómo te adaptaste como, como empleado o como emprendedor con tu negocio? Es importante. Fue una situación realmente caótica. Muchos, muchos negocios se cerraron. Muchos les fue bien. Les fue muy bien, como Roland. Les fue muy bien a Roland en, este, en esta. En esta pandemia, muchísima gente acudió a sus productos. Entonces, es muy importante saber cómo tú puedes innovarte dentro de, las, de los cambios de manera significativa y, por supuesto, adaptarte a los entornos más complejos. Finalmente, el líder emprendedor se centra en incentivar el reconocimiento y la explotación de oportunidades o exploración de oportunidades a través de sus acciones. Conocemos dos grandes líderes del cual nosotros hoy tenemos el privilegio de utilizar sus ideas y su innovación de manera óptima. Un gran líder emprendedor fue el empresario informático Steve Jobs, quien destacó por su pasión, su capacidad por desafiar el statu quo, el estándar, su alto nivel de creatividad y la motivación por generar nuevos experimentos. Él ha muerto, pero dejó un legado en sus seguidores de tal modo que cada día cada día Apple se innova, siempre tiene algo nuevo, experimenta nuevos, nuevas metas, nuevos, nuevos cursos, utiliza nuevos recursos permanentemente. Es una cosa creativa impresionante, tanto así que nadie le puede ganar a sus inventos. Ni hablar del de, de señor Zuckerberg. Si analizamos el perfil de Mark, podemos concluir que es un líder emprendedor nato ya que su excelente administración estratégica, administración estratégica, la influencia dentro y fuera de su organización motiva a muchas personas a emprender nuevos negocios. Si ustedes miran qué cosa era Facebook cuando comenzó, y qué cosa es Facebook ahora, Facebook sabe hasta lo que estás pensando, y por eso te manda productos de acuerdo a lo que tú en tus comentarios has dejado. Casi lee en tu mente. Te llegan ofertas de productos que tú no imaginas. Y tú dices, pero Facebook es gratis. ¿Ustedes imaginan cuánto gana Facebook vendiendo tus preferencias? Es impresionante. ¿Cómo descubrió eso? La capacidad administrativa y estratégica de este joven hace que su negocio sea un negocio realmente cualificado como un negocio emprendedor. Tú puedes ser un líder emprendedor. Aquí donde está esta imagen en negro puede estar tu foto. Puedes, si tú quieres, nacer pobre o nacer en la pobreza, no es tu culpa. Pero morir sin emprender, morir en la escasez, eso sí será tu culpa. Y por esa razón, esta noche, yo quise hablar acerca de cómo, con estos cinco principios y modos de adaptarte, al sistema de emprendimiento, siendo un líder, te ayuda a tener la capacidad de ser un líder emprendedor. No necesitamos solamente líderes, no necesitamos solamente emprendedores para que los proyectos sean sostenibles. Necesitamos líderes emprendedores. Las dos cosas, juntas, nos darán el éxito que buscamos en nuestra vida para poder lograr todos aquellos sueños, aquellas ideas que tantas veces han pasado por nuestra mente y se han quedado simplemente en el papel. Yo espero que esta charla te haya ayudado a ti a poder acrecentar un poquitito de conocimiento a tu capacidad de líder emprendedor. Dios te bendiga, y ojalá esta charla te ayude a ti a crecer, y también te ayude a compartir, si te gusta esta presentación, con otras personas, lo vamos a tener muy poquito en un ratito más, en Boys darmon canal. Allí lo puedes ver y lo puedes compartir con tus amigos. Ahora vamos a las 30.